Bueno, pues eh, seguimos aquí en Radio Futuro. Y es tiempo de amor. De dedicárselo al amor aquí en nuestra emisora. Lo hacemos como cada semana con nuestro amigo Juan Bustamante. Para eso nos tenemos que dirigir hasta Huelva. Allí se encuentra Juan. Muy buenos días. A los buenos días. Bienvenido una semana más. Gracias, aquí estamos, que ayer efectivamente fue el Día del Amor, ¿no?, para mucha gente. Bueno, pues sí, el... Ayer no, antes de ayer. Antes, antes de ayer, exactamente. Estamos hoy, martes 16, el 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor y de sí. la Amistad, como también se le llama ahora, ahora también es de la amistad. Sí, sí, ¿No sí, sí mucho amor, muchos peluches, muchas flores, muchas cajas de burmones, que después durante el año no se vuelven a ver, pero bueno. Bueno, esa es otra. Un día comercial más bien, ¿no, Juan? Sí, eh, un día de... A mí no me gusta nada, yo lo digo siempre que es un día muy falso, porque es eso, porque eso de regalar las flores, los peluches y los bombones eh, debería ser todo el año, pero ese día lo regala todo el mundo y hay muchas parejas que durante el año no se vuelven a regalar nada y ese día regalan por compromiso. Es como hoy, hoy como es el día 14 tengo que regalar una flor, un osito o unos bombones y el resto del año no regalan nada de eso. Entonces, sí, día comercial, día de vender y día de mucha parcería, por lo menos para mí, ¿no? Bueno, pues Juan, un día analizamos también este tema. Puede ser interesante. Sí, vamos a tener que comentarlo un día. Sí, esto es del día de San Valentín, que, que me parece bastante ridículo y eso, bastante cínico, pero bueno. Bueno, Juan, hoy vamos a hablar de por qué vuelven los es y las es. En primer sí, lugar, hoy, hoy he escogido sí. este tema porque es algo que seguro que le ha pasado a mucha gente sí. y es bueno que comentemos algo sobre esto. Sí. Bueno, esto es un algo que se dé muy habitualmente, Juan. Pues mira, eh, suele pasar más de lo que pensamos, porque sí, hay mucha gente que y aquí como siempre hablamos en ambos sentidos, tanto de mujeres como en hombres, que no saben apreciar lo que tienen, no saben valorar lo que tienen y se dan cuenta cuando lo han perdido y cuando lo han perdido es cuando quieren volver a recuperarlo pero claro evidentemente eh, algo que se digamos se quita de en medio o algo que se estropea o algo que se termina después de recuperarlo eh, es muy difícil no y le pasa le pasa a mucha gente mucha gente termina una relación y vamos a motivos para ello sí porque creen que van a tener una vida mejor con alguien o de otra manera y luego se dan cuenta de que se han equivocado y claro, después quieren volver y la otra persona no ya por rencor, sino porque lógicamente ya no se fía de que si le abandonó una vez lo vaya a hacer otra vez Pues la verdad es que es un tema, como decimos que puede ocurrir eh, pero ¿tú crees que hay arrepentimiento o por medio? ¿Crees en la que... mayoría de los sí. casos no hay arrepentimiento hay conveniencia Conveniencia. La conveniencia es que esa persona vuelve contigo, pero porque le ha fallado lo que tenía, o sea, o mejor dicho, le ha fallado por lo que te cambió o por quien te cambió, que suele ser la mayoría de los casos. Que es lo que iba a decir ahora, que la mayoría de los casos del por te dejan, o terminan, o, o, o te deciden acabar es porque seguramente tienen a otra persona. Entonces, cuando vuelven, no vuelven porque realmente te quieran. En algunos casos sí, pero en la mayoría es porque le ha fallado la otra persona, le ha fallado la otra relación y se han dado cuenta de que han hecho un cambio para peor. Entonces, ¿qué hacen? Ay, pues ahora lo que quiero es volver a estar con la otra persona que merece más la pena. Eso es, por supuesto, egoísmo, eso es conveniencia y eso es una persona que, bueno, que no hay que permitirle que vuelva porque desde luego te está demostrando que no le ha importado nada. Juan... ¿Hay gente que puede aplicar el refrán más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer en situaciones de este tipo? Sí, totalmente. Yo desde luego en mi caso cuando he estado con alguien, si he terminado ha sido que lo he pensado bien, que lo he tenido muy claro y sabiendo que después no tengo posibilidad de vuelta, es decir, que después no le voy a pedir a otra persona volver, porque si he sido yo el que me he ido y he sido yo el que he terminado con la relación. Eh, ...además me parece bastante falso, ¿no?... ...después cuando pasa un tiempo... ...esto es como cuando te compras algo, ¿no?... ...como si fuera a otra persona... ...lo de los 15 días de prueba... ...o sea, yo te compro, te pruebo durante 15 días... ...si no me interesa, te devuelvo... ...no, eso no es así, eso no funciona así... ...entonces la persona que te deja... Eh, ...y después aparece al tiempo... ...que se han dado casos... ...incluso de gente que ha aparecido al año... Bien. a mí me ha pasado que ha venido... ...alguna ex mía hasta al año... ...y me ha empezado a escribir... ...y cómo te va y cómo estás... ...y todo bien... Y, y, y a ver si nos vemos, y digo, pero un momento, ¿cómo que a ver si nos vemos? Digo, pero si tú me dejaste, me engañaste, y se terminó todo, te cargaste toda la relación, pasa un año, y tú ahora vuelves como si no hubiera pasado nada, y aquí, venga, vamos a seguir por donde estábamos, eh, vamos, esto no, es ridículo, ¿no?, totalmente. Entonces, eh, mucha gente lo es que, lo que hace, son eso, muy egoístas, eh, hacen, quieren hacer otra nueva vida, hacen otra nueva vida, y cuando se dan cuenta de que esa vida no es lo que esperaban, no es lo que buscaban, no es lo que querían y que es peor que lo que tenían, pues tomar la actitud esa de, de, mucha, de mucho egoísmo, de mucha conveniencia de decir, no, no, yo ahora voy a volver con el que estaba y le voy a decir que volvamos, como si no pasara nada. Lógicamente, la otra persona te va a decir que no, porque ya tiene su vida. Yo, por ejemplo, soy siempre de ahí hacia adelante, yo no voy hacia atrás. Siempre he dicho que nunca vuelvo con una espero no por hacerme el duro y el rencoroso, sino... Porque si se termina una cosa, yo sigo adelante en mi vida y yo no voy a volver para atrás. Juan, y no se puede dar el caso, vamos a ponernos un poquito positivo, de que recuerden lo bueno que hay, de que te mitifiquen, de que la, la nostalgia no la deje o la deje vivir. Yo soy de los que piensa que si estás bien con una persona, sí. si te deja es porque no estaba bien. Y si no estaba bien, si no estaba bien antes, no creo yo que esté bien más adelante. Uh -huh y que si estás bien con alguien no se tiene por qué acabar y es que es lo que he dicho, en la mayoría de los casos es porque han encontrado a otra persona, entonces si te ha cambiado por otra persona, te ha dado el mensaje claramente de, oye que ya no me interesa que ya no me gusta que ya me he cansado de ti, que ya no quiero seguir que ahora te falla con el siguiente pues es tu problema, esto es como todo en la vida, esto es como una partida de cartas tú juegas tus cartas, si decides jugar esa carta y te sale bien ganas, pero si te sale mal pierdes, y si pierdes pues aguanta, en los concursos de la tele yo creo que lo hemos visto todo, ¿no? Cuando hay dos cajas y dicen, ¿qué caja eliges? ¿La uno o la dos? ¿Elido la uno? Seguro, pues vamos a ver qué tenías en la dos. En la dos tenías esto, los perdidos... y te has llevado esto. Y tú no puedes decir, no, no, ahora quiero la caja dos, que No. O pues sea, aquí es igual. Yo siempre te he dicho, cuando he estado con alguien, digo, si tú me quieres dejar, perfecto. O sea, yo por supuesto no te voy a obligar a estar conmigo. Pero que sepas que si te vas, no va a haber vuelta. Pero no por hacerme el duro, sino porque yo voy a seguir mi vida hacia adelante. Y si dentro de un año te da por qué devolver ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a esa persona, yo no voy ahora a cambiar mi vida porque a ti te da la gana ahora volver. O sea, yo no estoy aquí para ti para cuando tú quieras. Entonces, por eso volver con los ex, yo nunca he vuelto con nadie y no los recomiendo. Uh -huh. Juan, ¿y los celos qué papel pueden jugar en esta vuelta de los ex o de las ex? Bueno, los celos es un gran clásico... ...y la vuelta sí, la vuelta suele ser porque... ...exactamente, porque ven... ...que lo hacen mucho los ex y las ex cuando te dejan... ...te dejan pero... ...siguen pendientes a lo que haces... ...o sea, te siguen mirando las redes... ...siguen intentando ver dónde estás... ...qué haces, con quién... ...y cuando le fallan sobre todo, como he dicho, la otra vida... ...es cuando empiezan a estar más pendientes... ...y cuando ven que tú, lógicamente, sigues tu vida... ...porque tienes que seguir adelante... ...y ya estás feliz... Estás a gusto, estás con tus amigos o tus amigas o incluso estás conociendo a otra persona. Entonces es cuando todavía mmm, se cabrean más y es como todavía cuando todavía se frustran más y se ponen eso, se ponen muy celosas en el sentido, anda, pues mira, pues te resultado de que al final haciendo su vida, evidentemente. No voy a estar un año después o cinco meses después, no voy a estar llorándote y esperándote. Tú te has ido, perfecto. Pues yo sigo mi vida y el seguir mi vida es, pues yo ahora soy libre de hacer lo que me le la gana me puedo ir con quien quiera, hacer lo que quiera y si tú después te arrepientes de la decisión que tomaste, es tu problema. Uh -huh. Total, Juan. Más problemas que ventajas, ¿no? Hay la vuelta con los SES. O las SES. Eh, es que, ya digo, sobre todo que vuelva bien contigo, tenemos que pensar que cuando una persona quiere volver después de haberte dejado, después de haberse ido, es que no tenemos ninguna garantía de que nos lo vuelva a hacer en el futuro. O sea, yo, yo sería incapaz de volver con, con una es porque si ya me lo hizo o si me engañó o si me dejó por otro o lo que sea o me dejó, que sea, sin nadie. Porque también es verdad que a veces pocos casos que te dejan porque sí, que no es porque estén con alguien. Vale, pero es que yo ya, aunque sea verdad esa persona y se haya dado cuenta, pero ya uno va con la desconfianza y el miedo de, bueno, pero es que esta le puede dar cualquier día otra vez la paranoia de decir, no, es que ahora otra vez quiero terminar. Y nosotros no podemos estar... ...asustado, inquieto y viendo a ver qué va a pasar... ...o sea, no nos da ninguna garantía, ninguna seguridad... ...siempre digo que cuando se está con alguien... tienes que tener seguridad, tranquilidad y estabilidad... Uh -huh. ...y una persona que nos ha dejado... ...no nos da ninguna de esas tres cosas... ...no sabes si cualquier día se va a levantar y te va a hacer lo mismo... ...te vuelve a dejar... ...entonces por eso... ...en el caso de que nos dejen... ...y después quieran volver... ...es que, vale, tú quieres volver... ...pero es que yo ya no quiero que vuelvas porque... ...cualquier día me puedes volver a hacer lo mismo... ...yo ya lo pasé mal una vez... ...y no quiero pasarlo mal dos veces... Uh -huh. ...y lo ponemos también al lado contrario ¿no Juan? ...que tú dejes... ...y quieras volver... ...pues mira yo como te he dicho en mi caso... ...cuando yo he dejado... ...ha sido con todas las consecuencias... ...y no he pedido volver... ¿Por ...porque entiendo que la otra persona me diga que no... ...lleva toda la razón... ...ha sido culpa mía, soy yo el responsable... Y me tengo que aguantar. Entonces yo cuando he tomado una decisión y he dado un paso siempre he sido pensándolo muy bien en las consecuencias. He dicho, eh, oye, que, que si yo dejo a esta persona después no va a querer volver conmigo. Uh -huh. Está seguro, entonces me lo he pensado y cuando lo he hecho ha sido así. Y es normal, es que yo lo veo lógico. Eh, a mí es que si me dicen que no quieren volver conmigo y la he dejado yo, es que lo entiendo. O sea, es que lleva razón. No, no puedo reprocharle nada ni puedo echarle nada en cara. Porque he sí, sido yo el responsable, por lo tanto, cada uno es responsable de sus actos. Bueno, pues Juan, resumiendo un poquito todo esto, como decía. Bueno, pues porque... nada, sí. se puede decir que, que ¿por qué vuelven los ex? Pues por eso, porque eh, suelen cambiar la mayoría de los casos por otra persona, y cuando no lo hacen, en los casos que no lo hacen, pues es porque bueno no tenían claro contigo el seguido, se cansaron, se aburrieron. Y después se habrán dado cuenta de que se han equivocado, pero es lo que he dicho, no se debe volver porque no tienes ninguna seguridad ni garantía de que te lo vuelva a hacer. Y yo creo que todos queremos a alguien que tenga las ideas muy claras, con quien nos veamos un futuro y con quien tengamos esa seguridad y estabilidad. Y una persona que por el motivo que sea, un día no te dejó y al tiempo aparece y quiere volver, pues seguridad y estabilidad ninguna. Así que eh, lo que hay que hacer es decirle que no, ya digo, no por rencor, por, por rencor y, y por hacerse el duro o la dura, sino simplemente porque, oye, aquello pasó, tuvo su momento, la vida sigue y aquella etapa pues terminó. Y, y nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante. Bueno, Juan, pues vamos a abrir nuestro consultorio del amor, si te parece. Al vamos a ver. Nos llegan varias cartas durante la semana. Decir que seleccionamos entre el mismo tema, pues algunas de ellas que más abarque. Eh, bueno, pues todo lo que nos, nos van preguntando. Vamos a coger hoy eh, la carta de Manuel, Manolo, Manolo, que se llama Manolo. Bueno, es un chico. Dice, hola, hola Juan. Mira, llevo una semana hablando con una chica que me gusta por chat. Dice que se llevan tirando hablando mucho tiempo. Que la conoce Ajá. desde hace tiempo, pero que es la primera, que, la primera vez que hablan con este tipo de confianza. Bueno, pues dice que ¿Qué? le dice cosas cariñosas, que ella también se las dice a él. El otro día, ella, bueno, pues le dijo que cuando hablaba eh, con él, le salía una sonrisa. También eh, él le dio un consejo sobre una cosilla y ella le dijo que pensaba mucho cuando bueno aplicó ese consejo, lo que pasa es que dice que es un poquito tímida. ¿Y cuál es el problema? Que también lee, él es un poquito tímido. Dice que se interesan también de, bueno, del día a día, de lo que van haciendo, de todas las cosas que hacen, pero le cuesta decírselo y él pide consejo porque es tímido, Juan. Y ella también tímida, a ver qué hacemos con dos tímidos. Pues mira, yo le decía a Manolo que sí. en esta vida lo que no se sabe se pregunta y lo que se quiere conseguir se tiene que hacer. Uh -huh. O sea, que en esta vida hay que ser valiente y que, oye, no pierde nada, siempre digo que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Tiene que decírselo, si le gusta a esta chica, pues que se lo diga, que le diga, oye, que me encuentro muy bien contigo, me encuentro muy gusto hablando contigo que me gustaría verte o conocerte, oye, que no pasa nada, que no tiene nada que perder eh, si le dice que sí, pues mira al final puede acabar siendo pareja y si le dice que no, pues no se va a terminar el mundo y ya aparecerá otra persona ya conocerá a otra y oye, pero es que claro es que si no se lo dice, no lo sabe claro, las claro. cosas que siempre le digo a la gente lo que no sepas, pregúntalo y como echar la lotería es que no me toca, pero es que si no echas la lotería no te va a tocar nunca pues aquí es lo mismo, tendrás que echarte para adelante. Yo cuando empecé con todos mis temas de los libros y la fotografía, yo no dije, uy, es que, ¿y si no me compran los libros? ¿Y si no le gusta la gente de mis fotos? Eh, yo me eché para adelante, dije, bueno, yo lo voy a intentar, yo voy a lanzar mis libros, voy a hacer mis fotos y a ver qué pasa. Y si va bien, pues perfecto, y si no, pues por lo menos lo he intentado. Y mira, pues tuve suerte, uh -huh. los libros han gustado, las fotos también, y ahí estoy. Entonces por eso hay que ser valiente, hay que en esta vida hay que intentar las cosas y si no lo intentas es que nunca lo vas a conseguir, así que que lo intente, que se lo diga, que deje la timidez, que sea un poquito eso echado para adelante como sí, decimos sí, nosotros sí. y oye y, y que pase lo que tenga que pasar. Y además Juan aquí se ve que por lo que nos cuenta que hay un poquito de complicidad, ¿no? Que le sale una sonrisa. Está, como él ha dicho en el, sí, sí. en el correo, como he escuchado, que ella dice que sonríe y, bueno, oye, pues si te estás sonriendo a tus cosas y, y ahí buen rollo, pues está claro, ¿no? O sea, está, está claro que ella va por el mismo camino que tú uh -huh. y lo más seguro es que ella esté esperando a que tú des el paso. Eh, exacto, exacto. Bueno, Entonces, pues... Si tú no das el paso, ella tú nunca lo va a dar y así puede estar meses y meses y meses. Bueno, pues Manolo, que nos estás escuchando. Hay que ser valiente. Esto es lo que nos dice nuestro doctor amor, Juan Bustamante. Claro que sí, hombre. Tú échate, ahí, como se suele decir, tú sal a torear. Se verás como al final te deja hombro. Exactamente. Juan, pues muchísimas gracias una semana más por estos consejos, sabios consejos que nos da sobre las relaciones de pareja aquí en nuestra emisora. Todo un honor tenerte aquí cada semana, la verdad. Gracias, hombre, igualmente. Pues nada, eh, esperemos que, que siga yendo la cosa mejor. Ya vamos bajando en lo de vivo, así que vamos a seguir portándonos bien. Bueno, depende depend y... de dónde, Juan. Porque Bueno, aquí... aquí por lo menos está la cosa un poquito más. Esperemos que por allí no, aquí a... va bajando poquito a poco. Aquí no, aquí estamos en plena tercera ola. Subiendo Uy, y subiendo bueno. y subiendo y subiendo y subiendo. Esperemos pues que, entonces... que lleguemos a ese pico del que se habla y bueno, pues bajemos. Eh, hablo bueno, de, no hablo, nada, hablo no en concreto ya, sí. ya mismo estamos todos en la, en la playita Y estas cosas y, Pero hay que portarse bien ¿eh? Así que aquí vamos a, a por el último tirón Que ya uh -huh. no queda nada Bueno, pues vamos por él a Decirte que hablo en concreto De este pueblo de Paradas que hay, sí, otros sí, pue claro, claro. hay otros pueblos alrededor Que ya están bajando muchísimo La tasa, pero aquí, bueno Hemos entrado un poquito tarde Pero la verdad que se está están los casos un poco disparados Juan. No pasa nada, gente de paradas, que ya mismo estáis por ahí paseando por la Plaza del Pueblo, sentados allí en los banquitos, así como yo. Ojalá sea así prontito. Juan, pues muchísimas gracias, gracias y hasta la semana gracias que viene. Gracias a vosotros. Un placer, hasta la semana que viene.